Uh -uh. Exhose. Exhose. No, no recuerdo, no recuerdo no mirarte desde el si todo mirarme Es tan difícil todo olvidarte, y tan perdido sin poder besarte. No recuerdo No mirarte desde mi cielo cuando intento hablarte. No pude tocarte, tan roto, tan distante Y ojalá nunca haya tenido la razón Pues te me rompiste el corazón Te irá en una esquina por quererte Ya sabes que lo mío no es la suerte Va no la pérdida, siempre voy distante el cielo desde que te fuiste No me llores y no mueres frío Porque esto de que me quieras nunca ha sido lo mío Y ahora vamos sin flambe Te dijo ciego que no sabes Suelta mi mano ante el vacío Porque esto de arrepentirte nunca ha sido lo tuyo It's slow, it's slow. No recuerdo No recuerdo Cómo mirarte Si cae mi cielo Sito a mirarme están es tan difícil de olvidarte Están tan perdido Sin poder besarte y No recuerdo Cómo mirarte Arde en mi cielo Cuando intento hablarte y es tan difícil No poder tocarte Están tan roto Tan distante. Solo pienso en correr, no volverte a pensar. Cada pies en el suelo y que me agarro a Yo Solo quiero olvidarte, ya no quiero pensar. Que recuerden cada canción mis ganas, mis, ganas mis ganas de quererte, mis ganas de quererte, mis ganas de quererte, ganas de quererte, ganas de quererte, de quererte. ganas de te quiero, de pero que sé yo. Lo que nunca te duro. Bebiendo pa' aguantar este dolor. en un mundo donde reina el desamor.